teatrans esto intenta ser un recorrido uh, a lo largo de estos tres meses de, de prácticas con el grupo yo trans de barcelona esta es la libreta que me compré hace mucho tiempo me regalaron hace mucho tiempo y donde mi madre me escribió esta nota en una esquina llama violeta y qué viene a significar pues yo lo interpreto o oh, asocio al. a todo lo que es el feminismo en general y el transfeminismo en particular. Uh -huh. Esta libreta se me mojó uno de esos días. Pero de lágrimas. De lágrimas. Y aquí anotaba yo cositas, eh, pues eso, distintos ejercicios, notas de cómo realizar las sesiones. Sí, ya veo yo ahí, pone movimiento, el movimiento, el movimiento. Imágenes. Imágenes. Tiene que. Esta es la sala donde ensayábamos. Ah, ya, que esto soy yo. Mira. Las dinámicas con los globos. ¿Y qué hacíamos aquí? Que no me acuerdo. Pues aquí nos relacionábamos con los objetos de una manera diferente, o no usual, o no mmm, pautada, o llámalo como quieras. Intentábamos buscar relaciones y conexiones no normativas entre nuestros cuerpos y, y los objetos, en este caso. <risa> Era igual que los ejercicios. Aquellas que, que hacíamos mucho al principio. Este es algo que nos mola mucho, ¿no? Lo de We Can Do It. Sí. Es muy mítico. Nosotros podemos. Dos coños. Son bacterias. Son dos bacterias. Vaginales. Cándidas. Cándidas, sí. Esto es el liceo. Oportunidades ¿Cuáles son las oportunidades? Mira, ejercicios, más ejercicios ahí en la vaina. Esta era de perrito. <risa> <risa> qué gracioso anda, está el audio en este Qué bien y aquí eran historias ah, improvisaciones, ¿no? sí, uh -huh. que eso nos fue muy bien también para darle a la imaginación sí, y para soltarse un poco sí. ¿no? a través de <risa> tirarse por el suelo, que se encantaba <risa> estaba sucia qué bonita esta, me gusta abrazándose, tocándose con un amanecer o un cielo abierto el cielo. sí un amanecer, un, un desayuno, desayuno. <risa> qué importante cuidarse, y la máscara, de la manifestación, las putas indignadas, la máscara que <coughs> todas tenemos, Ay, estigma, <risa> un muñeco con un boquete una sala de ensayo, donde hacíamos ¿Y por qué, eh, lo, ¿y por qué esta foto? No sé, esta foto. Un día me la encontré así descorrida, de normalmente no estaba con el espejo y me apeteció hacer la foto. Aquí con, ya con otras dinámicas. ¿no? Teatro otras, imagen. Teatro imagen, sí. Historias y personales. Y esto ya eran como historias personales que traíamos cada una, intentábamos desarrollar, oh, ¿no? <risas> sí. <risa> ¿Qué recuerdas? Uh, boquete... Boquete Mis medias. Uy. Luz. Uy. Otoño. Ya, yeah. el otoño ha sido la estación, ¿no? Un poco. Sí, caída de hojas, del pelo. Y lágrimas, su lluvia. <risa> you are the sky. The, the rest, rest is just, just the, the weather. weather. Eh, escenas personales, ¿no? historias de opresión personales, la yeah. peluquería ¡Jo! ¡Qué escena! ¡Qué durete el asunto ese! <risa> ah, sí, aquí entonces tú no te estabas dinamizando mucho ¿eh? entonces tú <risa> decías <risa> tú decías mm, que si no queréis eh, no lo hagáis que hay <risa> tiempo para todo mira, ¿ves? aquí estás diciendo eso Sí, lo digo como muy pausado <risa> para como yo soy un poco de violenta a veces, ¿verdad? Bueno, hmm. esta es gua wow, la escena una de las más fuertes que luego sirvió de embrión para la obra, ¿no? Uh -huh. Sí. Que es la de la historia que trajo Alex, ¿no? <risa> la gris y cortando el bacalao. <risa> y aquí he subido a una silla, ¿eh? Porque Alex no se concentraba y se reía, entonces, para coger autoridad, mira, hasta un arma. Fíjate. Una me pista. metí mucho en el papel. Sí. ¿Y quién está al otro lado? <risa> Eh, estaba... ¿Se puede ver la identidad? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, sí se ve, es Eloy Eloy haciendo de... Ale, haciendo de padre No, tú hacías de padre Ah, eso, de madre, no, de, de Alex Muy eso. bien ¿Y Hacía el... de oprimida, ¿no? Sí, y yo era la opresora uh -huh. sí. Bastante, por cierto sí. es Aquí tenemos a la otra parte Mira qué bien se me da Sí, mira, mira cómo está de calle Ico. <risa> Mirando hacia abajo. Mirando hacia abajo. Con papel es... de llorar. Era una de las cosas que concluimos, ¿no? La situación de... Un amanecer sí. o un atardecer, nunca se sabe bien estas cosas. Ya. Yeah. Mm. Un sí. blanco y negro, de Noé, unas uh -huh. cojeras, ¿no? Pues chica, precisamente era la época esta, de trabajo, teatro, trabajo, teatro. Era un poco así. Lluvia. Lluvia, lluvia. Lluvia, qué bonito la lluvia verdad <coughs> Qué bonito. Ay, gotas. <risa> fiesta. Ay, un poquito de fiesta para liberarnos el cuerpo. ¿Cómo bailamos ese día? El vicio. Nando Dix Control. Qué buenísimo. Hay en tetas. <risa> no, más muertes trans. Esto coincidió también con el octubre trans, que a nivel global... Eh, se celebran pues, distintos eventos, eh, manifestaciones, etcétera, para reivindicar las luchas trans. Esto era un día que no teníamos la sala, y lo teníamos, lo tuvimos que hacer al aire libre con mogollón de tráfico, uh -huh. y... Uh -huh. Ya, yo recuerdo que nos fue muy bien para, para la voz, porque teníamos que gritarnos mucho, porque había mucho ruido. Y en cambio, en la sala que teníamos cogida antes, eh, hablamos muy flojito, porque se nos escuchaba muy bien, y fue importante. ¿Y esto? azul pues bueno. azul con azul sí. Esto también dentro de trans and friends and arts sí rollo trans masculinos visibilizar este esta movida que bueno que igual no se no se aborda demasiado desde uh -huh. muchos mm, puntos de vista el café trans que hicieron j TV sí. la café trans sí. Esta foto, que es como uf, tantas cosas y, y ninguna ¿no? Un abismo Un abismo temporal Pero muy juntitos este es después de la manifestación trans uh, Contra distintas movidas Y se juntó aquí en la Lagora, Juan Andrés uh, Un nutrido grupo de personas Donde hubo parlamentos Y donde hubo luego Fiestuque que Avanzas de Buit, también tienen identidad de género. Importante. La esta de Jota TV, ¿no? Jóvenes Trans Barcelon de Barcelona. Eh, esta era su pancarta en la manifestación. O una flor con un animal. Es un insecto. Pero bueno, una bien. flor que es un mandala. Una mariposa que en menuda sombra. Una mujer en medio de la nada. Un amanecer llena de niebla. Un olivo. Un olivo enfrente de un hospital. Un fumador. Un chulazo. Compulsivo. Sexy, sexy. La exposición de Rubén. <risa> Qué buena. Más hojas. Esto es muy de hojas. Estamos en otoño, claro. Ya. Yeah. Uy, eso es hospital. Oxígeno. Vacío. Y historias, más historias, estas también, bueno, ya no eran historias personales, eran las obrillas, que, las piezas que creamos dentro, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Mira cómo se enreía. Ah. <ríe> qué buen rollo. Y aquí la lesa ahí, super power. Eh, descansar, por favor, qué cansado estaba en ese momento. <ríe> Necesitaba mucho descansar. Aquí también eso, ¿no? uh -huh. Este también es otro de los gérmenes o embriones de la escena muy básica de la mesa, uh -huh. donde la familia, de alguna manera, articula todo su, su poder opresivo uh -huh. frente a. Familia es la primera institución opresora. Digo. Y estos son los camarinos del liceo. Uh -huh. Esto es un amanecer con un corazón. Qué bien. Y esto es el Metro de las sanas que me parece fascinante. Y por fin llega ya un poco la Masterclass del Teatro Forum, ¿no? Que fue el 26 de noviembre. Eh, las prácticas las empezamos en septiembre, a principios de septiembre. Y duraron hasta pues el 26 de noviembre, que hicimos el primer estreno. Este soy yo, con el palau detrás. Y estos son los previos, el último último ensayo antes del... Antes de, el, de eso, ¿no? De esta representación. Mm -hmm. Estas luces azules y estas mm -hmm. fotos son preciosas. Gracias a la compañía que los hizo. Y aquí tenéis vuestro momentazo. La primera vez que, que hicimos la uh, obra. Mm -hmm. Algunos eh, intercambios con el público, ¿no? Yo recuerdo que estuvo muy emocionante. Porque fuimos con todos los nervios y al final nos dimos cuenta de que de que ahí estábamos con nuestras experiencias Esta es la Alicia Ramos, esta, esto ya es Nusos, que también hicimos aquí la obra. Sí, repetimos. Repetimos. Lo que y... gustó mucho. Sí. Y esto ya esta. y... ¿qué más? Um, esto es un floripondio, que es como el final de las cosas. Mar. Un mar calmo, un mar calmo iluminado, y el final del final que es como la tranquilidad, el silencio.